Hola gente bienvenidos otra vez a un nuevo episodio sobre Flutter y como estamos llegando a fin de año lo que vamos a ver hoy es el top 10 de los mejores widgets para empezar el 2020 si están recién iniciando en Flutter o ya están un poco avanzados les recomiendo que chequen estos widgets ya que nos van a permitir hacer la base de casi cualquier aplicación con la que querramos trabajar el orden en el que van a aparecer no es de mayor importancia es solamente un ranking que le que les di yo, el orden es totalmente subjetivo por lo tanto tómelo con pinzas, es lo que a mí me parece que deberían saber y que podrían empezar a ver ya a partir del primero de enero vamos a ir tratando de explicar todos los widgets a medida que los vayamos nombrando vamos a tratar de hacer ejemplos de algunos, no de todos porque si no el video quedaría muy largo eh, 10 widgets, explicar 10 widgets en detalle es un montón de todos modos va a quedar un link a la documentación de cada widget por lo tanto la pueden ir a leer muchos de los widgets tienen un video en inglés que son parte de la serie de widget of the week del de canal oficial de Flutter así que tienen ejemplos y, y pueden verlos por ahí la idea es que ustedes puedan decir bien si, qué widgets me faltan aprender como para tener un set de herramientas básicos para hacer aplicaciones en Flutter así que Vamos a empezar en el puesto número 10. Arranca el widget Placeholder. Este widget ya lo vimos en el canal en algún momento. Es un widget que nos permite dibujar un rectángulo con dos líneas cruzadas que nos da una idea de cuál es el área que va a ocupar un widget. Sirve básicamente para cuando estamos todavía tratando de decidir cómo va a ser la interfaz, qué lugar le va a ocupar cada, cada parte de la pantalla, qué proporción queremos darle y su uso es súper fácil. Vamos a borrar el ejemplo que viene por defecto y vamos a suponer que queremos tener una columna. Esta columna va a tener hijos y queremos tener cuatro hijos. Si ponemos de esa manera un container vacío no podemos saber cuál es el tamaño que está ocupando el widget. Supongamos que queremos hacer que cada uno de estos widgets sea flexible y dentro del flexible queremos decir que el primero ocupe un 1, el hijo 2 también queremos que sea un 1, el hijo 3 queremos que sea un 3, y el hijo 4 supongamos que queremos que sea un 2, ¿Sí? estos 1, 2, 1, 2 básicamente es decir si hay en un total de 5, 6, 7, este ocupa 3, en un, este ocupa 2 de 7 y estos ocupan 1 de 7 cada uno, nuevamente si yo salvo esto, no tengo forma de saber si esas son las proporciones que yo quiero tener por lo tanto, si yo utilizo el placeholder en vez de un container vacío y lo salvo, puedo obtener en pantalla un aproximado de cuál es el área que ocupa cada placeholder como pueden ver acá, este está utilizando un tres séptimo de la pantalla este 2 séptimo y un séptimo para cada uno de los demás y con eso puedo tener una idea visual de cuál es el alto de cada sección de la pantalla en el puesto número 9 tenemos el widget de aspect ratio este widget lo que nos permite es mantener una proporción entre el alto y el ancho de hijo de manera tal de poder, dada una dimensión que la otra se adapte en consecuencia por ejemplo, supongamos si que en este segundo bloque ahora tenemos un container que tiene un padding y adentro tenemos una, queremos poner una fila y en esa fila queremos poner la imagen del avatar del usuario. Para eso podríamos poner un container y en este container lo queremos hacer, por ejemplo, de 75 x 75, que es el tamaño que queremos darle a nuestra imagen. Y en vez de una imagen vamos a usar un color, por una cuestión de simplicidad. Y cuando salvamos eso, nos aparece el cuadrado sin ningún problema. Ahora, supongamos que en realidad es, en vez de 75 lo queremos hacer de 100 de 100. Y ahí empieza a suceder algo interesante, es que ahora esto ya no es un cuadrado, sino que es un rectángulo. Si bien yo le estoy diciendo que es de 100, se me está dibujando un rectángulo. Y eso es porque el alto del container está definido por el flexible 3, por lo tanto el container rojo no puede obtener los 100 que necesita de alto, pero sí los puede obtener de ancho. Entonces eso nos genera que nuestro avatar en esa situación no quede como nosotros esperábamos. Para solucionar eso, lo que podemos hacer es decirle que queremos un alto de 100, y no decirle qué ancho queremos, pero ahí no se dibuja, por lo tanto lo que vamos a tener que hacer es poner el widget en un aspect ratio y decirle que queremos un aspect ratio de 1 a 1 y de esa manera lo que va a tratar de hacer el container es ocupar 100 de alto y cuando no lo pueda lograr le va a decir al aspect ratio cuál fue el alto que sí pudo lograr, que en este caso es menos de 100, y el ancho del container se va a definir como el alto finalmente obtenido por el aspect ratio. Este aspect ratio lo podemos cambiar, por ejemplo, si queremos a un 3,2 que es el golden ratio, por ejemplo, podemos hacer 3 dividido 2, y ahí tenemos un container aspect ratio. Si queremos hacer algo que sea, no sé, 16,9 vamos a hacer 16 dividido 9 y ahí tenemos algo más en lo que sería una pantalla widescreen y así podemos definir el ratio que nosotros querramos. y de esta manera no importa el dispositivo en el que tengamos esto va a ser siempre un cuadrado cuando haya 100 cuando tengamos 100 de ancho cuando el container pueda tomar los 100 el width va a ser 100 y si toma menos el width va a ser menos el puesto número 8 es para el Custom Paint, que es un widget muy, muy especial que nos permite dibujar píxel por píxel lo que nosotros querramos y sirve para hacer fondos locos. Y pueden ver un video sobre eso en este video cuando hicimos la interfaz del Skate. No voy a entrar mucho en detalle. Básicamente recibimos un canvas, en ese canvas podemos ver las dimensiones y sobre ese canvas podemos dibujar líneas, rectas, imágenes, hacer blenders, blend de líneas, eh, hacer clip de pads y todo lo que necesiten. En el puesto número 7 tenemos la Fractionality Size Box, que básicamente es un Size Box que nos permite definir su ancho en valores porcentuales al padre. De esa manera, por ejemplo, si queremos poner acá un container en el primer box, que por ejemplo sea de color verde, y no queremos que ocupe el 100%, lo que podemos hacer es ubicarlo en un size size box y decirle que queremos un width factor del 70% por ejemplo y ahí al salvarlo nuestro widget ocupa solamente el 70% del espacio y de esa manera no tengo que andar haciendo cálculos con el, pidiendo el media query pa, para ver cuál es el 70% directamente el widget se encarga por nosotros de manera interna, súper útil cuando queremos definir tamaños relativos al ancho o el alto de la pantalla. En el puesto Número 6 está el widget clip ClipRRect. Si bien hay varios métodos de clip, los que el clip básicamente es decirle un, es hacer un recorte sobre el widget que está abajo, el clip ClipRRect es especial porque nos permite hacer rectángulos con bordes redondeados, que es algo que hacemos bastante seguido. Supongamos que ahora al container rojo queremos darle bordes redondeados porque adentro va a tener la foto, directamente podemos hacer un wrap con el clip ClipRRect y acá le podemos decir cuál es el border radius y le decimos que es circular de 16 por ejemplo y al salvarlos nuestro rectángulo ahora tiene bordes redondeados ¿Sí? es parecido a utilizar el container con un decoration con bordes redondeados la diferencia es que el clip RREC le va a hacer el clipping a cualquier cosa que nosotros tengamos abajo no importa qué widget sea nos va a agregar bordes redondeados a todo lo que sea abajo en el puesto número 5 tenemos al Hero Widget. El Hero Widget es un widget muy especial que nos permite cuando hacemos una transición entre dos pantallas definir qué elementos queremos que se animen desde una pantalla hacia otra. Básicamente lo que hace es, antes de empezar una transición, se fija dónde está ubicado un objeto, se fija dónde va a estar ubicado en la pantalla siguiente y anima con una transición para que haya un cambio, ya sea de posición, de tamaño, de colores y tiene varios, varios atributos que soporta. Por ejemplo, si yo tengo esta pantalla y le agregué un botón acá que dice Go y tengo el rectángulo cuadrado y cuando voy a la pantalla de Go quiero que el rectángulo que tenía chiquitito se haga grande lo que puedo hacer es venir a la definición de ese container y ponerlo dentro de un giro widget. A este giro widget le voy a tener que dar un tag es un valor arbitrario, un objeto cualquiera y tiene que ser único por pantalla. Le vamos a decir que se llama rojo y luego en el destino vamos a también tomar este container y vamos a ponerlo también dentro de un Piro widget con el mismo tag. Acá lo importante es que sea el mismo y sea único. Y ahora cuando apretemos el botón Go, lo que debería pasar es que nuestro cuadrado rojo se anime entre las dos pantallas. Si no lo llegamos a ver bien, podemos venir al Flutter Inspector, activar el modo de animaciones lentas. Y cuando le doy a Go, vean cómo el cuadrado con bordes redondeados se transforma en un cuadrado más grande sin bordes redondeados. Y cuando voy al revés, la animación se hace al revés, no es perfecto, se puede mejorar dependiendo del tipo de widget que estamos animando, hay diferentes cosas que podemos tocar, pero es una muy buena forma de hacer transiciones entre pantallas con elementos comunes para que visualmente quede mucho mejor. En el puesto número 4 tenemos al Future Builder y básicamente a cualquier builder de los que ya hemos visto en el canal. Future Builder, Stream Builder son importantísimos para el manejo de datos asincrónicos, ya sea de peticiones o de the streams. Hay varios videos, les dejo uno particularmente acá donde hablamos sobre Feature Builder y es un widget que debemos tener en cuenta y debemos aprender a usar bien. En el puesto número 3 tenemos al container. Lo usamos todo el año y lo usamos para prácticamente toda pantalla que hacemos tiene un container. De alguna manera nos permite, definir, nos permite definir formas con bordes redondeados, círculos, con colores de fondo, con imágenes de fondo, con clips, sin clips. Es decir, nos permite hacer el layout de aplicaciones para todos lados. Es un, tiene muchísimas opciones, es, un, es muy flexible y definitivamente hay que acostumbrarse a utilizarlo ya que nos permite hacer un montón de cosas. Hoy, en el, en el video de hoy, simplemente ya tenemos un container, el cuadrado rojo, el cuadrado verde con bordes redondeados o lo que quieran agregarle. En el puesto número 2 lo vamos a compartir entre el row y el column para hacer filas o columnas otro elemento básico de layout que debemos conocer y debemos aprender a utilizar es muy muy flexible también recuerden como vimos en otros videos que las filas y las columnas no solamente ponen los elementos uno al lado de otro en alguna dirección sino que también pueden controlar el tema de los espacios si queremos que los espacios estén entre medio de los ítems a los costados de los ítems si la columna se expanda, si no se expanda también es muy flexible vale la pena revisar bien la documentación les dejo el link abajo porque es importantísimo conocer todas las opciones porque con eso nos va a permitir hacer mejores interfaces sobre todo cuando empecemos a hacer algo de Flutter for, for Web donde ya vamos a tener que trabajar con cosas responsive y no tenemos tan acotadas las pantallas como las tenemos ahora y ya llegando al final el número uno se lo dediqué al Animation Switcher, que es un widget súper importante porque nos permite hacer cambios entre dos widgets de manera animada. Supongamos que donde está el cuadrado rojo, queremos guardar eso en un estado. Vamos a aprovechar y borrar esto. Vamos a decir que nuestro current avatar empieza haciendo todo este clip Red. Y lo podemos definir en una variable. Hasta ahí tenemos lo mismo que tenemos hasta ahora. Pero vamos a decirle que esto lo queremos poner en un Animated. Este Animation Switcher, aparte del Child, nos pide que le demos cuál es la duración de la animación. Vamos a decirle que la animación sea de 3 segundos para poder verla tranquilos. Si recargamos la aplicación, en principio no hace nada, de hecho hacemos el Go, podemos ir y volver. Lo interesante acá del tema es que nosotros podemos definir otro widget que se llame Full Avatar, por ejemplo, que sea parecido a este, pero que sea de color amarillo y que sea 32 bordes, ¿sí? con 32 píxeles de borde, está con un borde más redondeado y con otro color. Lo que podemos hacer ahora es cuando presionamos el, un botón que, por ejemplo, lo vamos a agregar en el placeholder 3 que no, ten, no lo estamos usando. Vamos a hacer un set state y vamos a decir que el current avatar ahora va a ser igual al full avatar de esa manera cuando nosotros presionemos este botón este animated switcher se va a dar cuenta que este current avatar cambió y debería tratar de hacer una animación para cambiar entre los dos pero antes de eso como los dos widgets arrancan con un clip rect la forma que tiene en principio de detectar si un widget cambió es chequeando cuál es la clase vamos a tener que darle un key a cada uno para que pueda saber que esos widgets son dos widgets distintos ¿Sí? es una forma de identificar unívocamente cada instancia de clip ClipRect ¿Sí? vamos a reiniciar y vamos a apretar el botón de Change y ver qué pasa ¿Sí? como ven fue un poco rápido y de esa forma fácil podemos hacer que un widget se anime cambiando por otro. El tipo de animación la podemos, la podemos cambiar, podemos cambiar con qué tipo de curva queremos que se haga la animación. Por ejemplo podemos usar el easing cubic y puede llegar a tener otro efecto. ¿Sí? no se llega a notar me parece por con muy poco cómo se animan los bordes redondeados, es medio difícil de verla pero créanme que está ahí, la pueden probar y pueden animar entre diferentes cosas, podríamos cambiar el full avatar y en vez de eso podríamos poner un botón y con eso animaríamos entre un botón y un container por ejemplo volvemos a reiniciar, le damos a change y ahí se nota un poco mejor el efecto hace una especie de fade in entre uno y otro, con los dos containers como eran exactamente iguales era medio difícil de verlo pero vamos a hacerlo una vez más desaparece el cuadrado y aparece el botón atrás ¿Sí? con eso podemos hacer efectos por ejemplo cuando clickeamos un botón y queremos mostrar el loading podemos meter eso en un animation switcher y sacamos el botón y metemos el loading y, al y después cuando termina hacemos otro set state para volver a poner los botones. En el caso de error por ejemplo. Y con eso tenemos automáticamente animaciones entre los dos estados. Bueno, queda, queda muy muy bien. Y con eso gente vamos a concluir este 2019 que fue fabuloso. Nos vamos a reencontrar en el 2020 con nuevos videos, con nuevos tutoriales. Vamos a ver si empezamos ahora que Flutter for Web está un poco más estable hacer algunos ejemplos, a ver hasta dónde lo podemos explotar, a ver si podemos hacer algún sitio web con Flutter. Y nada más que desearles un feliz año, cuídense mucho y nos vemos en el 2020.